Estamos en la segunda semana del último módulo del curso, próximo ya a terminar este recorrido por la historia de América Latina contemporánea. Hemos visto ya el impacto del neoliberalismo en la economía, en la política, en el trabajo y en la educación. En esta semana veremos los efectos de la migración, tanto en los países de origen como en los de destino, las formas de integración regional, sus cometidos y alcance, y el papel que ha jugado Estados Unidos en América Latina. Comencemos con el primero de los temas que nos preocupan. Pues bien, recordemos que las reformas estructurales de los años 80 y 90 en América Latina, más que reducir los niveles de desempleo, los mantuvieron e incrementaron. En consecuencia, ha aumentado la pobreza y la emigración hacia distintos países. En este curso nos centraremos principalmente en la emigración hacia Estados Unidos y en sus políticas migratorias. Veremos que existe una relación directa entre pobreza, desempleo y migración hacia Estados Unidos. Analizaremos también los efectos de la migración en el desarrollo de los países y en la forma de vida de los emigrantes y sus familias. La precarización laboral que implica inseguridad, incertidumbre y falta de garantía en las condiciones de trabajo más allá de ciertos límites normales estaría explicando en parte la nueva etapa de la migración interna y externa en los países de América Latina a partir de los años 90. Recordemos que a comienzos del siglo XX y durante buena parte del mismo Nuestros bisabuelos y abuelos vivieron en una sociedad donde se tenía un trabajo en la vida, salarios crecientes y posibilidades reales de movilidad social. Por ejemplo, en Uruguay es común la frase mi hijo el doctor en relación a una obra del escritor Florencio Sánchez que alude a la posibilidad de que el hijo de un campesino o de un obrero llegue a la universidad, se titule como profesional y tenga acceso a un mayor nivel de vida pero bajo condiciones de vida que se precarizan se configura un imaginario colectivo de que afuera del país existen mayores oportunidades y que es cuestión de probar suerte. El nuevo impulso migratorio de los años 90 tiene la particularidad de que los emigrantes son cada vez más jóvenes pues ese sector es el que está más expuesto a la reducción de los mercados de trabajo de la región. La emigración de los jóvenes tiene un impacto demográfico significativo por ejemplo en el envejecimiento de la población o en tasas de actividad que comprometen el gasto público y el sustento de la población inactiva. Es importante considerar también las formas que adopta la ciudadanía en contextos de intensa migración. Existen ciudadanos de distinto tipo, tanto en el país de origen como en el nuevo país de residencia. Por ejemplo, hay estados que excluyen a los migrantes como ciudadanos al encontrarse fuera del territorio. A su vez, la acción de los migrantes permite la formación de una ciudadanía posnacional, no anclada en la territorialidad. Recordemos que la dinámica del libre comercio estimula los flujos financieros y el paso cada vez más libre de bienes y servicios, pero no de personas. Muchos emigrantes lo hacen en condiciones irregulares, ingresando a los países en forma indocumentada. Los indocumentados están expuestos a peores condiciones de trabajo y de vida. A partir de los años 90, el ingreso de indocumentados latinos a Estados Unidos aumentó un promedio de 500.000 al año, lo que llevó a que en el año 2000 la población latina en el país alcanzara los 35,3 millones y en 2010 50,5 millones, de los cuales 11,2 eran indocumentados. Los hispanos constituyen el 16% del total de la población de Estados Unidos. En este contexto, Estados Unidos dispuso nuevas medidas antimigratorias, fortificaron su frontera sur y aumentaron las expulsiones de migrantes hispanos indocumentados. Las restricciones de la política migratoria de Estados Unidos ha aumentado los costos de ingreso indocumentado, lo cual ha derivado la proliferación de organizaciones que se dedican a la trata de personas. El 90% de los deportados son de origen latinoamericano y en su mayoría mexicanos. Los datos disponibles señalan que los trabajadores latinos en Estados Unidos ocupa los espacios laborales de menor calificación y productividad. Contribuyen con mano de obra que se ocupa de quehaceres que no quieren realizar los anglosajones. Los emigrantes hispanos se enfrentan a un mercado laboral con reglas informales y clandestinas, o bien a la inobservancia de la aplicación de la legislación laboral. En general no cuentan con beneficios de carácter social como ser el derecho a la salud. Se produce de esta forma un efecto perverso, ya que los inmigrantes huyen de condiciones de trabajo precarias en sus países de origen, en busca de mejores condiciones, pero se encuentran nuevamente con condiciones de precariedad laboral. Como el aporte económico que hacen los migrantes latinos a la economía de Estados Unidos es significativo, se puede concluir que las políticas del gobierno estadounidense, más que pretender terminar con la inmigración hispana indocumentada, la administran cualitativa y cuantitativamente a favor y en función de su economía. Se suele decir que las políticas antimigratorias de Estados Unidos se han orientado a mejorar los perfiles de los migrantes indocumentados. Los consulados seleccionan a lo mejor de la migración y funcionan como agencias calificadoras y selectivas. Por lo tanto, los propios migrantes se exigen mayores niveles de preparación educativa para poder ingresar a los Estados Unidos. En relación al nivel de preparación educativo con que llegan los migrantes a los países de destino, antes de finalizar quisiera referirme a otra cuestión interesante. En estas latitudes es frecuente oír hablar de la llamada fuga de cerebros, la fuerza de trabajo calificada, científicos, técnicos, artistas, obreros especializados, es aceptada con beneplácito en los países del primer mundo. Es una manera de reproducir la fuerza de trabajo costosa a bajo precio. Lo curioso es que cuando se van los trabajadores calificados, lamentamos su pérdida, su falta de contribución al desarrollo del país. Pero si un día retornan las inercias institucionales y el status quo local, no facilitan su reinserción a la actividad profesional nacional. En suma, existe una correlación directa entre la política económica que impulsó Estados Unidos a partir de la década del 90 y la política antimigratoria, acumulando a un número importante de desempleados y al mismo tiempo haciéndolos más vulnerables. Tanto la política antimigratoria como el neoliberalismo y otros fenómenos asociados a ellas le han dado capacidad al gobierno y a los empresarios estadounidenses de contar con una enorme masa de mano de obra joven, barata, y cada vez más calificada. Para profundizar sobre la temática analizada pueden consultar las referencias que visualizan en pantalla.